Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 89 Estas son las ideas que vamos a repasar La primera Tengo derecho a los milagros Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Puedes usar las siguientes sugerencias para las aplicaciones más concretas de esta idea. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti y mencionas la persona, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Y la segunda idea que los milagros reemplacen todos los resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea, acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea, expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo, y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar concretamente la idea son No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Nombras a alguien y dices, Dejemos que los milagros reemplacen, todos nuestros resentimientos detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos y nos dice David hoy quiero buscar y encontrar lo que el Espíritu Santo me ofrece la corrección del error de la separación la salvación de la mente la entrada al reino de los cielos interno ya no seguiré al ego y el buscar pero no hallar, buscando el amor en todo tipo de formas, lugares y en caras, en situaciones diferentes, buscando por restos de amor en el tiempo y el espacio, cuando el amor nunca se puede encontrar donde no está. Hoy me sumergiré dentro de la santidad que mora en mi corazón. No me engañará más la creencia de que el amor puede encontrarse fuera de mí mismo. Tendré éxito en reconocer al Cristo, en lugar de fallar por seguir las imposiciones del ego. Hoy buscaré los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor para que puedan ser liberados. El viaje a Dios es un viaje sin distancia a un objetivo que nunca ha cambiado. Buscar y no hallar no puede ser una actividad que brinde felicidad. El Espíritu Santo dice, busca y hallarás. Así que hoy sigo su guía, en la profundidad de la mente. Hoy mi deseo es volver a mi hogar y experimentar mi identidad en mi hogar en Dios. Hoy me abro para aceptar la expiación la corrección, la conciencia de mi totalidad y plenitud, la conciencia de la inocencia, la inocencia divina. Practico con todas las variantes de las ideas del repaso de hoy. Cuando sea tentado, puedo decir, detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Lo practicamos con profunda sinceridad. Tengo derecho a los milagros. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Amén.